Pedro Jacobo y otros dirigentes del sector La Altagracia, Aquí en San Francisco de Macorís Anuncian paro para los días 5 y 6 de diciembre En oposición a la reapertura de la envasadora de gas en esa zona eh, Hemos agotado todos los pasos legales Para que esa planta eh, hoy ya no estuviera ahí todavía mencionando esa planta de gas Por lo que pasó, que aquí la gente parece que se le olvidó eh, y si se le olvidó que despierten y recuerden en estas comunidades, eh, ese día de cuando explotó esa, eh, esa planta de gas, que aquí los niños andaban perdidos, gente con brazos rotos, gente con piernas rotas, gente con, con mucha avería, que, que tuvieron ahí eh, ...vidrios rotos de casa, habían gente que no podían salir con, con el resplandor y con el caliente, no podían salir de la casa. Eh, le damos gracias a Dios que lo que tenía era un poquito de gas, que si ese tanque hubiera estado lleno hoy oh, no la tuviéramos contando en esta comunidad. Y en Etene, su noticiero regional, Robinson Polanco.